Nadie te quiere sa y destruidora de una linda familia, la China Suárez cuestionadísima. ¿Qué? Indudablemente, Eugenia la China Suárez despierta pasiones allí donde vaya y no deja a nadie indiferente, especialmente desde su recordado conflicto con Pampita, donde, según el mito popular, la modelo y la actriz tuvieron un cruce muy pero muy fuerte en un camarín. Más allá de estos rumores, reales o no, lo cierto es que hoy la joven se encuentra más enamorada que nunca de Benjamín Vicuña y, junto al actor chileno, disfruta España en compañía de sus dos hijas. Por supuesto, aprovechando el tiempo libre que le dejan sus actividades profesionales, la joven comparte videos y fotos mostrando qué hace en su día a día. Lo curioso es que muchas personas, al parecer, fans de Pampita, aprovechan eso como excusa para, literalmente, decirle cosas muy pero muy feas. Hasta ahora, la China, por lo general, prefiere no responder pero cuando los cuestionamientos tocan algún tema sensible suele salir con los tapones de punta. En esta ocasión, sus atacantes se enfocaron principalmente en su look y en su vida familiar. Punto Centrado Tati-835 que actúas mal niña? vi el hilo rojo y no se te entendía lo que hablas mal mal. Punto Centrado Sari-Bajo Verastegui Nadie te quiere feasa y destruidora de una linda familia. Punto centrado Jessica bajo 2245 horribles ni en pedo me pongo eso jajajaj. Punto centrado Lauker Brisk feos zapatos Punto centrado Vladimir 9000 Rex Pantos la típica OJ con Medias jajaja. Punto centrado Vladimir 9000 re arroba pao. Punto centrado Vladimir 9000 rey arroba Echeverria. Valen ni a ella es horrendo. Punto centrado Gabriela Maxion y eso se ahora. Punto. Punto centrado Raquel. Monos 2018 me carga esta mina. Punto centrado Bernard bajo May porque te vestís tan horrible. Punto centrado Iris guión bajo Judith horrible. Punto centrado Luke guión bajo Torres esos zapatos dos horribles, parecen cross y con medias naaya fue. Esa moda no es para mí.